¿Te ha pasado? Bueno, esto es señal, ¿sabes qué? De que la flauta está tapada. En este tutorial te voy a explicar, te voy a enseñar mi método para que la flauta vuelva a funcionar como antes. Te voy a dar un regalo, un premio al final de todo por quedarte, suscribite, contactanos, escribinos, mostrarnos cómo la limpias vos, Mandanos un video de cómo la limpiaste, cómo te quedó la flauta. Para limpiar la flauta, yo aquí tengo algodón, y sopos, alcohol, también puede ser agua oxigenada, un pincel. El sonido de la flauta se produce en este lugar, aquí. Y yo soplo y tapo ahí. No suena. La flauta, como sabemos, tiene tres o cuatro partes, ¿sí? La vamos a desarmar ahora para limpiarlas cada uno. Al, al sacarlas, por favor no tiren sino saquenla como si fuera una tapa rosca y suavemente hacemos así ¿por qué? porque en las uniones al ser de plástico se van falseando con esta presión y después ya no vuelven a conectarse segunda parte hacemos lo mismo acá, como si fuera rosca y suave, tranquilos en otro tutorial les voy a mostrar qué pasa cuando esto no funciona ya tenemos las tres partes este, este peinecito, este pincel que yo tengo acá es el que voy a usar para limpiar lo voy a esparcir ahí y me voy a dedicar como si fuera a pintar cada uno de los agujeros la otra opción podría ser con el hisopo hacer exactamente lo mismo con el algodón pero que en este caso también lo vamos a usar para limpiar absorber los restos bien, una vez que ya sabemos que se secó no nos damos cuenta tocándolo y oliéndolo te gustó, espero que te haya servido probarlo en casa Suscríbete, a Me Encanta Cantarte, tenemos dos videos por semana. Mirá acá abajo, hay un montón de tutoriales de videos, de ritmos, de juegos, de canciones, de chistes. Estoy esperando tus comentarios y además, como te prometí, como te quedaste hasta el final, acá te mando un premio. Era un músico tan, pero tan goloso, que se comió cinco flautas dulces. Hola. ¡Sí! ¡Sabor! ¿Dónde estás?